Hola amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo crear un chorro de agua saliendo de una botella en Adobe After Effects Creative Cloud 2020. Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de crear este efecto que ven en pantalla de manera fácil, rápida y sencilla empecemos lo primero que haré es crear una nueva composición esta composición la voy a crear de 1920 x 1080 es decir full hd y que dure 30 segundos le voy a decir aceptar en este caso el color de la composición no nos interesa para ello lo primero que haré es utilizar esta imagen de una botella de agua. Lo ideal es que la botella venga sin fondo, totalmente silueteada. La cual pueden importar sin fondo en Adobe After Effects en formato PNG o PSD. Aquí le reduzco el tamaño la roto y se coloca donde mejor nos parezca luego de que ya tenemos lista nuestra botella le voy a decir copiar y pegar y a la copia de arriba, a la capa de arriba le voy a decir menú de efecto simulación y vamos a utilizar en este video tutorial este efecto que se llama CC Mr. Mercury luego de haberlo aplicado nos muestra de esta manera el, el efecto de la botella como si estuviera vaciando líquido pero le vamos a modificar desde los controles de efecto algunos parámetros para que se vea mucho mejor. El radio X y Y lo ponemos en 1. La influencia de, de del blob lo vamos a colocar en 10. El tipo de animación lo vamos a cambiar de explosivo a Twirkli. Y el inicio del blob o el nacimiento del blob lo vamos a colocar en 0,50. Y el fin o la muerte del blob lo vamos a colocar en 2. Y aquí ya tenemos prácticamente la mitad de nuestro trabajo. Simplemente lo que se hace ahora es reducir la anchura de, de la botella, la, la reducimos así y acá lo tenemos. Nos sobra decir que para, para trabajar en After siempre es conveniente tener activas las márgenes seguras con el fin de que no se nos vaya a salir nada del, del área de trabajo. y ya se ve como si fuera agua ahora para completar nuestro video tutorial voy a crear un nuevo sólido Lo vamos a crear de color azul parecido al agua igual ustedes pueden colocar el color que quieran la idea es que quede por debajo le vamos a decir efecto simulación y vamos a colocar el mismo efecto CC sí, sí, Mr Mercury. Para terminar de completar el tutorial, aquí vamos a modificar algunos parámetros, como por ejemplo, el radio X en 1, el hielo dejamos en 5, la velocidad la vamos a dejar en 0. La animación la vamos a dejar en twirtly. La influencia del blob la vamos a dejar en, en 10. Y el tamaño del nacimiento lo vamos a dejar en 0. Y la parte de la muerte la vamos a dejar, la, la muerte del blob la vamos a dejar en 0.55. Igual estos parámetros que yo les indico no son fijos, ustedes pueden modificarlos. Y ahora vamos a tomar el centro del producer del, del efecto y lo vamos a colocar en la punta de la tapa. Igual acá podemos modificar un poco, un poco los parámetros para mejorarlo, no hay problema. Si quieren también aumentar el tamaño de, de, la, mu de la muerte del, del líquido. Y ahí está nuestro efecto. Para terminarlo simplemente tomamos la capa del sólido y le reducimos la opacidad. Le bajamos la opacidad al menos a la mitad. Y ahí está. Como ven, amigas y amigos del Rincón Gráfico, es súper fácil, sencillo y sin complicaciones. Bueno, amigas y amigos del Rincón Gráfico.com, espero que este video tutorial haya sido de su ayuda. Y por favor no lo olviden, pregunten, comenten y compartan. Hasta la próxima y un abrazo. Chao.